Será mañana jueves cuando la Cámara Civil y Comercial conozca el recurso de amparo en por nacionales haitianos contra el alcalde Alex Díaz. Mañana ninguna vulneración de derecho va a, a, a ser pues, o va a tener ganancia de causa porque aquí es al contrario, o es a nosotros que se nos están violando derechos de propiedad, derechos de familia, derechos de personas, derechos de legalidad, eh, lo, los derechos que la da la ley municipal ¿verdad? de desarrollo, de sanear los solares, de eh, pues, ubicar ¿verdad? en la población, en el municipio, eh, la, los mejores servicios para la ciudad. Por lo que mañana van a haber muchos intervinientes voluntarios. Para NTN, Joanny Cordero.